WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, Puerto Rico. Deseando que estén todos bien, les saluda Nahel Torres y le damos la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy martes, el 28 de junio de 2022. Estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Esta tarde serán certificados por la auditora Dailma Carmona, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company, supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica, siempre con nosotros aquí en el estudio. Te pregunto, ¿alguno de ustedes viven en Toalta? ¿Por qué pregunto eso? Porque anoche se llevaron un premio de 15 mil dólares en la gasolinera Galateo Service Station en el municipio de Toa Alta. Vamos a verificar los boletos porque podría ser el feliz ganador, repito, de 15 mil dólares de Loto Cash. Felicidades al ganador o la ganadora. Y mañana miércoles se juega Powerball con un premio de 365 millones de dólares. Y también jugamos Loto Cash con un premio de 1.810.000 dólares que te lo dan en un solo pago. Al igual que la doble revancha juega 115.000 dólares que serían una bendición para muchos en estos días. Y te pregunto, ¿ya tienes el app de Lotería Electrónica? ¿Sabes que debes actualizarla para participar en sorteos?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 ya lo sabes, la suerte te está buscando. Vamos a dar comienzo a los sorteos de esta tarde. El primero es el Pega 2. Suerte a los jugadores de los sorteos de día de Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Anote el primero. Para el Pega 2 es el 2, el 2. El segundo es el 9. El 9, el número ganador de Pega 2 es el 2, 9. Repito, el número ganador, el 29. Veamos Ahora los números ganadores esta tarde en el Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3. Le deseo mucha suerte. Comenzó con el 3. El 3. El segundo es el 5. El 5. Y cerrando Pega 3. Es el 8. El 8. El número ganador esta tarde en Pega 3 es el 358. Repito, el número ganador, el 358. Y, y terminamos. ...con el sorteo del Pega 4. Última jugada para cerrar esta tarde de premios... ...con Lotería Electrónica comenzó con el 2. El 2, el segundo, es el 7. El 7, el tercero, para el Pega 4. Es el 1. El 1 y cerrando Pega 4 es el 6. El 6, el número ganador esta tarde en el Pega 4 es 2716. 7 1 Repito, el número ganador, el 2716. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta tarde. Para más información visita nuestra página web Loterías loteríasdepuertorico.pr.gov. Oye, y sabes que ahora con Powerball hay más oportunidades de ganar porque ahora es tres veces en semana, lunes, miércoles y sábados. Y al añadirle double play... Participas por un premio mayor de hasta 10 millones y otras 8 maneras más de ganar. Los esperamos en el sorteo de esta noche. Recuerde, es a las 9. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica